Actualmente existen cuatro crímenes internacionales, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Todos estos son crímenes que inicialmente no existían en la ley. Ocurrían, pero no se podía procesar a nadie, hasta que se logró que se reconocieran como crímenes en el derecho internacional. Ya es hora de que el ecocidio sea también un crimen internacional. El ecocidio es la destrucción a gran escala de los ecosistemas, como son la deforestación de bosques primarios, la explotación de petróleo de las arenas bituminosas y la sobrepesca. Al convertir esto en un delito penal, lo dejamos claro, el ecocidio es un crimen. Así, se garantizará el fin de las subvenciones a las empresas contaminantes y que las personas que cometan un ecocidio puedan ser procesadas. Nuestro objetivo es criminalizarlo en la Corte Penal Internacional en los próximos cinco años. ¿Nos ayudas? Firma la petición en estopecocidio.org y conviértete en protector o protectora de la tierra.